serenatas. Luis Barbosa. pierda con una serenata. Como si de arriba me dieron demasiado como un regalo que no merecí como si jamás te me marcharas o calar. Más. Serenata, Luis Barbosa Yo no sé Por qué mi cuerpo Cambia de comida Diciendo que yo ya no soy la misma Que será Serenatas, Luis Barbosa. Quince primaveras flores nuevas que feliz, primaveras, flores nuevas y una vida llena por vivir. Once, doce, trece. ¡Delicioso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! a ti. ¡Cumpleaños ¡Pero soy un